escuchar esas lindas melodías de la banda, señores mayas amantes del folclore, hemos recordado tenerlos acá en el set principal de su programa Fiesta Mayor con esas lindas melodías. Un tanto cansaditas porque hemos vivido un día realmente con mucha actividad, pero una actividad cultural que se lo ha mostrado a través de su fe y devoción al Tata de gran poder desde Bolivia para el mundo. Hemos visto una variedad de danzas, de... de músicos, de bailarines, quienes le han rindido pleitesía al Tatita del Gran Poder y hoy se han estrenado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¡Qué orgullo para nosotros como paseños, como bolivianos! Y obviamente como medio de comunicación Hemos dado toda la cobertura Lo decía, estamos un tanto cansaditos Pero aquí estamos con su programa Fiesta Mayor Ya nomás le voy a dar la cordial bienvenida A mi querido Maxicho ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo nuevamente Buenas noches Muy buenas noches querida Lidia ¿Cómo están queridos amigos? Muchos ya eh, seguramente recogiéndose de la entrada sí Dispuestas a ver el programa Que lo que tenemos y todo lo demás Y las sugerencias que va a haber en aquí. Y hay otros que continúan aún observando, sí. disfrutando. Unos en casita, otros en las graderías. ¿eh? En las graderías, ¿Sí? ya disfrutando de toda esa belleza del folclore que hoy día se ha esparcido en diferentes barrios, sí, diferentes exacto. calles. La verdad, un colorido único. Exacto. que a nivel mundial se ha podido observar. Exacto, los medios de comunicación han cumplido un rol muy importante de difundir esta majestuosa entrada, como lo habían dicho, patrimonio inmaterial de la humanidad. Aún continúa la entrada y bueno, les decimos que se cuidan, por favor, a aquellos bailarines, usted sabe, en este tipo de acontecimientos sociales, los amigos del lo ajeno siempre están por ahí, sí. aunque sí, hay mucha seguridad en cuanto a la policía boliviana nacional, pero igual, hay que cuidarse, principalmente las damas que en este tipo de acontecimientos folclóricos y entradas lucimos nuestras mejores galas desde el sombrero hasta la punta de los pies que son los calzados entre lo que son las joyas y todo ello a cuidarse por favor si usted ya ha terminado la entrada retírese a casa que mañana muy tempranito espera la diana folclórica del gran poder a las 5 de la mañana ya por la zona del gran poder los que vivimos por ahí cerca por ahí las distintas zonas los andes Ajá. A Baroa van a tener que levantarse tempranito porque ya la primera banda va a estar sonando con la Diana. Exacto. Y en los locales, en los salones y en los barrios del Puente Topate, que ahí, desde sí. ahí se inicia el... El ¡Eso! perfumito, el sabor al fricacho, van a estar ya disfrutando. Oye, me hizo ahorita la boca esta hora de la noche, fricacé, 6 de la mañana en cada uno de los lugares, incluso van a estar nuestras caseritas, obviamente, mm. del comercio informal por estos sectores, en el puente Topater, donde precisamente todos los estandartes van haciendo fila para entrar al recorrido de la diana folclórica tradicional aquí en la Ciudad de La Paz, después de la fiesta mayor de los Andes. Después de la entrada, al próximo día se viene lo que es la diana folclórica muy tempranito y los que llegaron tarde, ¡Chicotito! ¡Ah, eso! Y hay otras fraternidades que sí Exacto. hay que pagar las multitas, ahí Exacto. están las frías, las rubias. Usted que... prefiere hacer, si es que bailara, llega tarde, ¿Chicote o multa? Multa, multa, multa. Oh. Porque hay ratos los chicotes no sabe dónde llega el, el chicote, por si cierto. Hay que tener mucho cuidado yo, yo con no los opino chicos. Nada, no, no nada, haga pensar mal. No, hay que tener mucho cuidado, por favor. Así que mejor paguen la multa. Sí, o si no llegue temprano, con Llegue temprano, tempranito. Pese uno que el día cansado. de hoy. Si sí, sí, uno de... está cansado, muchos años la que participé dentro de la festividad del Gran Poder. Y uno llega el día de la entrada, a veces tu fraternidad está entrando 10, 8 o 9 de la noche, o do, incluso 12 de la noche, llegas a la casa, como decimos eh, comúnmente, molidos, ¿no? Exactamente. Despertamos 5 de la mañana, ya tenemos que vestirnos otra vez. Y bueno, así es, así es esta festividad, una fiesta maravillosa que ha reunido a todos los bolivianos y las bolivianas. Y ha abierto las puertas y ha recibido a muchos turistas y extranjeros que han venido a maravillarse con esta festividad del Señor Jesús del Gran Poder. Vamos ahorita a abrir las redes sociales, queridos amigos. Recuerden que en el Facebook usted nos puede encontrar como a La TV, lo propio en el TikTok. Pueden mandarnos sus mensajes de texto al 730-93528. Vamos a estar dando lectura a cada uno de sus mm, mensajes, fotografías, como hoy nos mandaron durante la entrada en la transmisión que tuvo a Villala.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 como medio de comunicación apoyamos la industria boliviana, pero tenemos más consejos importantes porque es el momento de hablar de uno de los productos que no tiene que faltar hoy, ni mañana, ni pasado mañana de qué estamos hablando mi querido Maxicho Resaca Inti Fuerza Moreno nos dice ya llega la fiesta del gran poder junto a Resaca, vamos a bailar con devoción y vivir momentos inolvidables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 No tiene que faltar en los bolsillos de todos los folcloristas, porque estos días vamos a vivir días de festejo, de alegría, de compartimiento con los compadres, con las comades, con los familiares y los próximos pasantes. Y mañana temprano <ríe> eh, les va a caer muy Excelente, bien ¿verdad? Excelente. Y bueno, hablando de cosas deliciosas y de aperitivos y asentativos, mi querido Maxito, ¿qué nos sugiere si nosotros vamos a compartir mañana en la diana? Entramos a la diana nos servimos un platito, que es lo que podemos compartir después en el hogar, porque tú sabes que muchos hermanos folcloristas en su gran mayoría viven por estas zonas tan populares donde se va a vivir el recorrido unos de repente saldrán de la casita para ya ir al recorrido son vecinos, son compadres los que bailan precisamente dentro de esta festividad. Más que todo va, eh, va a haber así como el día de hoy se han concentrado muchas familias enteras, sí. familias enteras sí. con los niños más fueron a observar porque dos años estar en casita. En casita, bueno, no. Y les cayó muy bien, muy Mucha bien. Emoción, Mucha emoción, ¿no? Mucha emoción, la verdad, de la verdad. Y más que todo, la alegría de nuestras caseritas. Desde el que mi, mi amigo El Brillo ¿Sí? que estaba apresurando, lustrando los calzaditos. Oye, faltaban manos de sí. puento. Mi, mi otro cuate, el que vendía helados, ¡ah, no! Estaba súper lleno, sí, repleto. Sí, sí. sabes qué? Yo me compré durante el trayecto, este, ese eh, sabroso sándwich de chola. <ríe> ¡Qué rico! Traigan unito, por favor. <ríe> ¿Sabes qué? También me antoje comprar patita. ¡Ah, la, ah, patita, la patita, patita! patita. <ríe> <ríe> ¡Oye, qué rico! No. ¿Y sabe qué me hizo antojar de A todo ver. el público? La gente que llevaba su comida en solita y en familia compartía... Uy, me hizo recordar aquellos años de infancia cuando mamá decía, vamos a ver la fiesta de la Trinidad, porque así se la conocía hace muchos años atrás. Y, y mi mamá cocinaba muy tempranito, normalmente nos llevábamos sarta de pollo o, o un, pollo, un pollito dorado. Entonces ahí vi cómo compartía mamá, papá, las guaguas, ahí viendo y disfrutando de la belleza de nuestra cultura. La verdad sí. que sí, y muchísimas felicidades sí. a muchas familias y hay otros que estaban festejando también sus cumpleaños sí. el día de hoy. Ahí sí. mismo, y estaban con sus fresquitos de queso, sí. mi casera que estaba vendiendo y lanzando sus bolsitas. Oye, y el mañana pasan calle inolvidable, inolvidable dentro de trayectoria. Eso sí, no <risa> tiene que faltar y mañana igual no va a faltar. Por lo menos hasta el día miércoles va durar la venta de nuestras caseritas. Sí, del maní, de la pasancalla, de los porotitos. Oye, las guaguas sí que hicieron bolsa en cuanto al chantilín, oh, las gelatinas, no, los no, no, no, dulce de algodón, así se llama, ¿verdad? Sí, sí, sí, o sea, sí, sí Vaya sí. ventita que han tenido nuestros hermanos comerciantes eh, que precisamente en este tiempo nuevamente reactivan su economía. ¿no? La verdad que sí, eh, esta entrada mueve millones, millones de Bolivia Ajá. y esto beneficia a mucha gente necesitada que trabaja del día a día Claro. y la verdad que hay que saber valorar es por eso que nuestra gente el día de hoy está total y enteramente agradecida y más aún va a estar el día de mañana más agradecidos a aquellas las caseritas nuestras que, uh -huh. caseras que venden el fricase desde muy tempranas horas para que ya van a tener un poquito para Subsistir una semana más. Exacto. Mi querido Machicho. Ahora mientras sí. Mientras usted. Me... Mañana temprano, como van a estar ya en familia, vinito blanco. Ya. <ríe> Parecido al tequila sonrey. Solamente que el tequila se prepara con tequila y no con vinito. Pero esta vez lo vamos a hacer con vinito. Y pueden degustar con el más pequeño hasta el más grandote. Gran. ¿Por qué? Porque el vino hasta, hasta nuestro padrecito toma, porque no el más pequeño, ¿ves? Exacto. Lo que vamos a agregar es facilito. En la copa directo, tres hielitos que agrega para, eh, va a degustar nuestra querida Lidia. Sí. Vamos a agregar dos oncitas de lo que es nuestro vinito blanco. Vamos a agregar juguito de naranja, ojo de buen cubero. Estamos agregando tres oncitas. Estamos agregando un chorrito de limón. ¡Ay, ¡Qué rico! ¿Ya? Limón siempre le da su gustito. Oh, es un frailes, toque de especial. De aperitivos, asentativos. Ahora, en vez de la granadina, que siempre agregamos, vamos a agregar el uh -huh. blue curazao un toquecito. Por si acaso, muchos dicen, pero eso es grado alcohólico. No, no, señores. Cuando agregamos y mezclamos con jugo, hielo, tiende a bajar a 0, 0, 0, 0, 0 a un grado. O sea que es... No, menos que casi el nada. vino vino o sea que usted está degustando nada ahora ¿qué sí le, qué le ponemos a este este o cómo se llama este aperitivo yo le pondría ocasión, porque ocasión. Es... por la ocasión por la ocasión por la ocasión, ¿no, eh? por la ocasión. <risa> el día de hoy se va a, claro, hacerle, y va a brindar a, la a todas las usted. familias aquellos cumpleañeros un abracito sí. estaban deleitándose hoy día de sus platillos como decía nuestra querida Lidia, en sus ollitas, hay otros que en las bolsitas y todo lo demás, qué felicidades, delicioso. Dios los bendiga y los viene de salud, y Exacto. aquellos que el día de mañana también están cumpliendo, ya van a tener serenata los que viven cerca, desde las 5 de la mañana. Exacta, mi cinco querida Max. Bueno, ¿sabe qué? Mientras yo voy disfrutando este riquísimo... cállese pues, un Ya, ya callado, pero adentro... A la pachamama, ¿no ves? ¿eh? Ya he echado, ya, ya lo ha visto <risa> Zapidito ya <zapidito. risa> Mientras vais disfrutando de este riquísimo aperitivo Queridos amigos, vamos Y nos una nota muy hermosa Estuvimos visitando el hogar de los preste, del Presti Mayor A esta pareja que prácticamente el tata del gran poder le hizo muchos milagros Habló de su experiencia, de haberlo tenido al tatita dos años consecutivos en su casita Como, un, como ningún preste y que hoy por hoy se siente muy feliz por todos los logros, por todos los milagros que le ha realizado el Señor Jesús de Gran Poder. Nos vamos con los Prestes Mayores 2022. No seas El preste mayor no solamente es a la, de la fraternidad que pertenece. Yo pertenezco a la nueva generación, porque me han invitado a bailar ahí. Ahora, el preste mayor, el papel es de estar con, las, con todas las fraternidades. Son 73 fraternidades, creo que se aumentaron dos, porque el preste mayor de todo el gran poder, de la fiesta del gran poder, pues tiene que estar con las 73 con todas las danzas. Yo, pues aquí quiero invitarles, ¿no? a todas las fraternidades porque se trata de nuestro tatita de este el señor es el tatita del preste mayor que acompaña cada año es un niño a todo a todas las, a los prestes mayores entonces invitarles a todas las fraternidades de las 73 fraternidades primero va a ser una el 19 de junio va a ser la misa una misa en la iglesia aquí del gran poder Después va a ser la procesión. Después de la procesión, hay fraternidades que he invitado y vamos a irnos en, en gran caravana folclórica aquí a la, al local del el parqueo de, de la Sagárnaga, esquina Isaac Tamayo. Primeramente, eh, voy a saludar, voy a mandar un saludo grande a todos los eh, participantes de la gran entrada, del gran poder y a todas todos los fraternos de las distintas fraternidades un saludo especial para ellos, les mando por su medio y también quiero decirles que la carterera va a estar muy especial pero así eh, humildemente ¿ya? con todo cariño para el Señor yo, nosotros no queremos brillar, yo, nosotros queremos que brille el Señor el Tata tiene que vivir, ¿vale? nosotros lo vamos a presentar al Tata, con todo cariño, con toda fe, con todo amor. El cronograma de actividades empieza, empezó el 20 de mayo, que fue la primera romería. Viernes 3 de junio es la tercera romería, igual a las 7. Domingo 5 de junio es la promesa. Lunes 6 de junio es el primer día de novena, a las 6 y 30. Martes 7 de junio, segundo día de novena, igual a las 18 y 30. Miércoles 8 de junio, tercer día de novena, 18 y 30. Jueves 9 de junio, cambio de ropa al señor a las 3 de la tarde. Y jueves 9 de junio, cuarto día de novena, a las 18 y 30. Sábado 11 de junio es la entrada del Señor Jesús del Gran Poder. Y domingo 12 de junio es la Santísima Trinidad a las 7. Lunes 13 de junio es el quinto día de novena. Martes 14 de junio el sexto día de novena igual a las 18 y 30. Miércoles 15 de junio séptimo día de novena a las 18 y 30. Jueves 16 de junio, octavo día de la novena a las 18 y 30. Viernes 17 de junio, noveno día de la novena a las 18 y 30. Y sábado 18 de junio es la víspera donde haré bailar a mis residentes aquí en la puerta de la Iglesia del Gran Poder. Van a bailar la cueca también que va a estar amenizado por un grupo. El 19 de junio ya es la misa. La solemne misa, ¿no? Hay la, la, la procesión y vamos a bajar en gran caravana folclórica, lo estoy volviendo a recalcar, y quedan invitados pues, todas las fraternidades, todos los paternos que, que asistan. Es, la, es el día de la fiesta del Señor Jesús, del Gran Poder. Y también, ¿no? Aquí mencionales a la Junta de Vecinos, a la Junta de Vecinos, Asociación de Conjuntos Folclóricos, y al Padre Marcelo, a la Iglesia y a los jóvenes de la Iglesia que siempre también están colaborando. La Iglesia juega un papel muy importante, también la Junta de Vecinos, también la Asociación de Conjuntos Folclóricos y que siempre estarán unidos para llevarlo adelante esta fiesta del Señor Jesús del Gran Poder. Quiero aprovechar también para mandar unos saludos a mis hijos, a mi hija Leni que está allá en Santa Cruz, Lenny Siveros, y a sus hijos, a su esposo David Ordóñez. Que Diosito Jesús de gran poder los colme de mucha bendición. A Miguel Siveros también y a mi hijo Marcos Siveros. Que Dios me los ilumine con su manto sagrado, les dé una buena, una buena compañía, me los cuide. ¿Y qué más puedo pedir? Que me los bendiga. Un saludo al canal Avia Yala y mediante este programa, mis gra gracias a todos los que me van a acompañar y me han acompañado en estos tres años. Estás viendo Fiesta Mayor Ya regresa Fiesta Mayor Con su programa Fiesta Mayor en este sábado, día de entrada del Señor Jesús de Gran Poder. Aún continúan eh, precisamente esta gran festividad. ¿Hasta qué hora será? Esperemos que solo sea hasta la medianoche y así todos puedan recoger. Y mañana muy tempranito estén en, el, en la Diana Folclórica. Momento de dar lectura a cada uno de los mensajes que nos hacen llegar a nuestro línea de WhatsApp, que es el 730-93528. Mi querido Maxi. ¡Claro que sí! Nos envían los siguientes saludillos todos los sábados los escucho y los vemos y saben desde dónde desde, dónde? desde Arica, Chile. Wow, saludos a todos nuestros hermanos residentes bolivianos allá en Arica Oye, a su fiesta de los residentes que se lo vive precisamente en el mes de agosto También allá. En... El 8 de diciembre. Además, ¿no? Además, además. Saludillos, Lidia, Max, qué lindo volver a verte, Marisol Paredes. Su gracias, espocino, Mari. Toda la familia, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Y la verdad, hay otro mensajillo, qué lindo verlos, verlos, enviarles saludillos desde acá. ¡Oruro, Oruro! Oruro debe estar disfrutando y recordando también su carnaval, ¿eh? Muchos Así residentes es. orureños que viven acá han participado también dentro de la festividad del Señor Jesús Gran Poder. Efectivamente nos han visto a través de la pantalla, chica. En, en la familia países. Vargas nos envía saludos, la señora Ana y toda su familia. Dios nos bendiga, muchísimas gracias por apoyarnos. Saludos a la familia Vargas, hasta la ciudad del Alto. Y no tuvimos el tiempo para terminar de brindar todos los mensajes que nos han llegado en esta línea del Facebook, del WhatsApp del canal durante la entrada, mil disculpas pero gracias por tu cariño, un saludo especial hasta cobija, nos han mandado mensajes de distintos puntos desde el departamento de Chuquisaca, también nos han escrito desde Potosí, gracias por estar con nosotros, bueno nos han mandado saludos, más adelante estaremos dando lectura a cada una de ellas, gracias por confiar precisamente en este submedio de comunicación, ya la televisión. Momento de un importante y es el momento de hablarle de e MAPA, porque MAPA precisamente apoya la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 Gracias a Emapa por estar apoyando este, este programa Fiesta sí, Mayor y ahora es el momento de brindarle un consejo importante. Gracias a Inti y querido Max. Así es, Resaca Inti nos dice Fuerza Morenos. Ya llega la fiesta del gran poder junto a Resaca. Vamos a bailar con devoción y vivir momentos inolvidables. Comparte la alegría de un gran poder antiácido y analgésico. Hagamos que se sienta nuestro gran poder. Resaca la solución a los males fiesteros. Es de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Exactamente, con salud todo es posible y te lo hice Inti, cuidando también tu bienestar. Y bueno, para que usted tenga un día maravilloso mañana, en la Adriana, tome. Resaca. Bueno, con estos consejos importantes, queridos amigos, mi querido Maxicho, el pasado fin de semana estuvimos como medio de comunicación también dando la plena cobertura a la promesa al Señor del Gran Poder. Vimos lágrimas, vimos postrarse de rodillas, vimos hablarle al tata, vimos tocar su manto, vimos bendición con agua bendida del, del padrecito Marcelo. Realmente imágenes que mucha gente lo ha plasmado, en esta ocasión lo ha visto mediante nuestro medio de comunicación y nosotros queremos compartir una primera parte de lo que se ha vivido esta promesa. Si es que usted no ha participó en la promesa y quiere verse, pues aquí va la promesa del Señor Jesús del Gran Poder. Y bueno, nosotros seguimos aquí con la fiesta del Gran Poder, compartiendo ya con la promesa. Al Jesús del Gran Poder, gracias por este año desde la pandemia, pero me siento feliz y nos cuidaremos también, gracias. ¿Cuántos años ya bailando? Y unos años, pues no me acuerdo, pues ahora... Ya perdió la cuenta. No había perdido la cuenta, gracias. Eso. Y bueno, y así es como se vive la fiesta, justamente aquí en lo que es la calle Antonio Gallardo, donde vemos la mujer, la morenada una de las danzas más tradicionales efectivamente emblema de lo que es la fiesta del gran poder aquí estamos bailando cumpliendo la promesa, ¿Cómo está la promesa? ya cumpliendo la promesa la promesa al señor eso que, que, que, que felicito. Felicidad. gracias eso es la elegancia y la mujer de bollera como siempre lo que la caracteriza su elegancia y efectivamente, hablamos con ella, cumpliendo la promesa. Sí, cumpliendo ya, con mucha alegría. ¿Cuántos años ya bailando? Uy, ya unos 30 años acá. Eso, y, pero la familia como tal también baila, ¿verdad? Sí, baila, hermanos bailan. Muy bien, ahí está, para que vea la voz. Pues. La elegancia y la belleza, mire, cumpliendo la promesa. Claro que sí, como siempre, por el tatita de gran poder, estamos aquí presentes cada año en el Unión Comercial. Eso. Y claro, atrás, como sin duda, lo que también es la banda característico. Eso. ¡Ay, miren qué lindo! ¡Baila también! ¡Baila también! A ver. la promesa? ¿Cómo? ¿Supiendo ¿Supiendo la, la promesa? promesa, sí. ¿Cuántos años ya bailando? ¡20! ¡20 años! Sí. ¿Y vamos por 20 más? Sí, por 20 más. Eso. Bien. Así es, la alegría se siente, se vive aquí en la fiesta de Jesús del Tata del Gran Poder de la Matraca. ¿Cuántos años ya bailando? Ya son 12 años. 12 años y vamos por 12 años más. Sí, eso sí, por el Tata del Gran Poder. El Tata le ha cumplido. Mucha fe, mucha fe mucha a nuestro Tata. Estás viendo Fiesta Mayor Ya regresa Fiesta Mayor ¿Qué te pareció querido Max? ¿Usted ha ido a La Promesa? ¿Hizo un recorrido de repente? Usted ah, o que vive por esa sí, zona? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué le Chau? pareció? No, bello, bello, bello uh, Desde ahí se vio la emoción no. Más que toda la gente estaba muy agradecida de que nuestro tatita les haya cumplido todas las peticiones que lo han vertido de todo, corazón, cor de todo corazón. corazón, así verdad. como el preste claro. nos comentaba, la esposa que decía que le ha hecho un milagro y hay muchas familias que ese día la verdad han dado gracias, Exacto. gracias y la fe que no y bueno, ha, han lucido su traje de gala en la promesa. La, el mismo traje que mañana en la Diana Follonica van a volverlo a lucir. Hemos visto colores maravillosos en cuanto a las mujeres de pollera. He visto fucsias, he visto amarillos intensos, platas, azules pasteles. En los varones combinación de dos colores en el tanto con el saco y el pantalón. Hemos visto distintos distintivos que como siempre las guías tanto de mujeres como de varones quieren resaltar junto a su fraternidad innovaciones de nuestros hermanos y hermanas artesanas que lo hemos visto en La Promesa y que en esta entrada también lo hemos visto en los trajes de cada danza. Y mañana nuevamente lo van a volver a lucir en la Diana Folclórica. Felicidades, pero nosotros queremos seguir compartiendo más nos vamos a ir a la segunda parte de la promesa de Por la profundidad del Señor Jesús del Gran Poder. Estamos con el Padre Marcelo, Padre, qué gusto. Ya han transcurrido varias horas del inicio de la promesa. Pero aquí están, nuevamente los devotos, nuevamente Gran Poder, brindándoles su promesa y su fe a tatita del Señor Jesús del Gran Poder. Así es, nos alegra mucho ver la alegría, el entusiasmo y la emoción de los pasantes y los fraternos que renuevan su promesa ante nuestro Señor Jesús de Gran Poder. ¿Cómo se sintió, padrecito, después de dos años de haber parado por la pandemia? Nuevamente las calles de La Paz eh, se enriquecen con nuestra cultura, con nuestro folclore, pero sobre todo con fe. Pues feliz porque a ver cómo se aproximan a, nuestra, a la imagen de nuestro Señor Jesús de gran poder. Los fraternos es una emoción, es una alegría, comparto con ellos esa devoción y los bendecimos desde nuestras oraciones y los acompañamos también con nuestras oraciones. Muchísimas gracias Padre. Seguimos seguimos ahora con la Cuyabuada. like. ...muy feliz de ver esta gran fiesta... ...que es del Señor Jesús de gran poder... ...con, todo, con toda fuerza están entrando... ...las diferentes fraternidades... Que ...es una maravilla, los que no están viendo... ...se están perdiendo aquí... ...una gran fiesta de los Andes... ...la más grande de los Andes. Realmente mi fe ante el tatita Tatit es grande... ...yo sé que todos los que están bailando... ...están bailando hoy el día en la promesa... Están prometiendo al Señor algo y también pidiendo un favor porque el Señor cumple. ¿Qué le decimos a todos nuestros hermanos bolivianos en el, todo el país y en el mundo? Nos están viendo a través de y a la televisión. Que le tengan mucha fe al Señor Jesús del Gran Poder y que confíen siempre en Él. Él saca de la enfermedad, de los apuros, de todo. Hay que pedirle de todo corazón al Señor Jesús del Gran Poder. Eso es lo que le digo, que tengan mucha fe al Señor Jesús del Gran Poder esas palabras, nos vamos con más imágenes de la pastuosa promesa del Señor Jesús del Gran Poder. amigos, ahí estuvo la segunda parte de la promesa al tatita del gran poder muchísimas gracias, quiero hacer un agradecimiento en especial al padrecito Marcelo porque nos abrió las puertas del santuario del señor Jesús del gran poder para que todo nuestro equipo equipo técnico esté presente eh, en uno de los salones que tiene la, el santuario del señor Jesús del gran poder, gracias por todo el cariño al padrecito y a todos los ferigreses que estuvieron precisamente dentro de todo el recorrido en la promesa y también hoy en la fastuosa entrada, gracias por la confianza y por el apoyo ¿eh? de su programa Fiesta Mayor, vaya este saludo especial al padre Marcelo momento de brindarle un consejo importante y es que vamos a hablarle de la industria boliviana, de las empresas bolivianas porque lo he hecho en Bolivia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 tenemos que apoyar Porque el producto boliviano Es de mucha variedad Sí, señores, apoyemos lo nuestro Apoyemos la industria boliviana Lo hecho en nuestro país Y en este momento también queremos brindarle Otro consejo importante porque yo sé que Usted no tiene que dejar de tomarlo Hablamos de resaca En estas fiestas De la festividad del sueño Jesús de Gran Poder Este es consejo que le damos junto a Max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 Vamos a bailar La morenata. En el Gran Poder pues Oye, bailar. mi querido Maxicho, ¿cuántos artistas habrán inspirado eh, en esta festividad del señor Jesús de Gran Poder? Desde bandas, grupos folclóricos, orquestas, etcétera etcétera? Bueno, la verdad que desde los 80 ha habido varias inspiraciones Ajá ...en la que más ha trascendido ha sido por el fallecimiento de nuestro querido hermano de Iruichu... ...el cual ha, realmente ha dejado grandes composiciones... ...sí, nuestro querido Roger Soria... ...exactamente... ...que Dios lo tiene hoy en su gloria... ...mi querido Negrito de Oro, mi querido Alfonso Zabala... Zabala que también oye, lo tenemos sí. arriba, Y compositores. ...claro, entre estos artistas están muchos... ...tanto paseños como artistas a nivel nacional... Que le han inspirado, que ha sido inspiración muy importante la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, precisamente esta fastuosa entrada. Y es que hoy vamos a hablarle precisamente de estos artistas, y no solo artistas le cuento, también folcloristas hoy por hoy se está, están haciendo composiciones para esta festividad, hasta periodistas le cuento. Así la que, que sí. en esta nota que hemos preparado para compartir con ustedes, hablamos precisamente de la inspiración de nuestros artistas hacia el Tata del Gran Poder. Nos vamos con ello. Prometí darte mi amor. No sé qué pasó. Señor Jesús del Gran Poder En tus manos pongo mi vida Mis metas Gracias mi Señor por cada momento de mi vida, por cada sueño que me das y por cada bendición que me entregas. Son los acordes e inspiración de nuestros artistas bolivianos para el Señor Jesús del Gran Poder. Desde sus inicios, los grupos y bandas de música son las estrellas de las fiestas que promocionan la entrada del Gran Poder. Ser partícipe de esta festividad, ser partícipe de la fraternidad, tiene otros relacionamientos se siente en el corazón nos ha dado ese privilegio de jerarquizar lo que es el folclore de hacernos vivir realmente eh, y hacernos sentir orgulloso de lo que somos por ello los integrantes de cada una de las bandas alistan sus mejores coreografías galas y composiciones para mostrar sus habilidades en diferentes escenarios de las fiestas promocionales los cuales pasaron de salones, de eventos, a calles tomadas por los fraternos, y luego a grandes espacios donde se arma un verdadero concierto. La fiesta de Gran Poder es bastante esperado ¿no? para los artistas también, porque nos exige bastante ensayo, bastante repaso. En cada Gran Poder eh, siempre hay que innovar nuevos repertorios, más que todo en la, en la morenada, siempre se estrenan los nuevos repertorios. Las composiciones dedicadas a la festividad del gran poder fueron varias, donde fraternos y hasta periodistas son partícipes de la creación de temas a esta fiesta. Entre uno de ellos está la composición realizada por el reconocido compositor y periodista Gustavo Portocarrero González. Asimismo, Roger Soria, del grupo Iruichu, Alfonso Zavala, El Negrito de Oro, entre otros. También están los nuevos compositores como Roberto Arrascaita, de la banda Proyección, Pedro Domingo Murillo. Una de mis composiciones es el tema Ave de Paso, que va de la siguiente manera. Deseo encontrar un amor, un amor sincero. Que sepa enfrentar la vida conmigo Deseo encontrar un amor, un amor sincero Que sepa enfrentar la vida conmigo La fastuosa entrada de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder es una manifestación cultural de carácter tradicional y costumbrista que resalta la música interpretada por bandas, las danzas y su vestimenta. Antes Gran Poder es eh, eh, siempre admirado porque llegan pues, turismos del exterior, del interior, de todo lugar, hasta de provincias, se llenan, no, esperan. Es bien esperado Gran Poder y las bandas igual, prácticamente en distintos lugares eh, hasta en dos grupos nos dividimos, pero en Gran Poder entramos los 130 integrantes que tenemos la banda. Estás viendo Fiesta Mayor Ya regresa Fiesta Mayor con su programa fiesta mayor en esta jornada, bueno, una noche y un programa singular, porque hoy se vive la fiesta, festividad del señor Jesús de Gran Poder. Lo habíamos dicho, continúan las fraternidades, eh, aclararles a todos nuestros amables televidentes que las distintas calles aledañas a la entrada están totalmente bloqueadas por eh, bailarines, por expectantes, así que paciencia, por favor, si es que usted no encuentra un vehículo para retirarse a su domicilio, si es que estaba en la entrada o es un bailarín, tome todas las medidas de precaución, cuídese como siempre le decimos, y bueno mañana nuevamente nos veremos en la Diana Folclórica, nosotros continuamos porque mi querido Maxicho tendrá sugerencias a ver, ¿qué es lo que podemos disfrutar en la Diana Folclórica, Maxicho? Muy bien, eh, <ríe> ya nomás después de haber observado el el la Diana Ajá. respectiva muchos se van a ir a sus hogares, bueno, después de haber comido el ricacho, sí. después de haber el Compartir. lechoncito, sí. el, las, eh, los manis, chantilín, pasancayas, van a querer algo sí. que realmente eh, les asiente Exacto. todo y no hay problema. Para eso estamos nosotros, les vamos a asesorar. Para aquellos que no tuviesen la coctelera en la licuadora... Sí, hielito, por favor. Y los que tienen la coctelera aquí, hielito, hielito, agregan hielito y lo que vamos a agregar es con vodka, algo rico. Ya bien. les dije, la. Eh, por favor, no confundan. Eh, cuando agrego jugo de naranja, ah, seguramente va a preparar el tectil a ¿no? no, no, no, no, ya nos olvidaremos. Hemos agregado lo que es una once y media de vodka. Vamos a agregar tres oncitas de lo que es nuestro riquísimo. ¿Jugo de naranja? Juguito de naranja y bueno, vamos... ¿cómo, ¿Cómo sabemos que estamos echando tres onzas? ¿Cuánto tenemos que contar? ¿Hay un cálculo? Acá está. Acá agregamos hasta el tope que tiene dos onzas ¿Y, esta y la si no tenemos mitad, ese medidor más? El medidor, hay un vasito de estos, los pequeñitos que tienen ahí. Ya. En ahí agregamos llenito, vertemos uno y otro más, la mitad. Tres y, y eso ya está. Tener. Ya Muy está, ya, ya lo van a tener, así que no se preocupen, todo facilito. Y para que esto sea algo rico, vamos a mezclar con una necesidad de Curacao. lo que es el lucro Y van a ver lo que el, el, el tono del color que sale, que es a muy ver. diferente Ya ves, no estás en la coplera no lo veo ¿Has <risa> dicho, qué número te vemos ya. Ya saben, prestes, matrimonios, divorcios, pedida de manos Dianas folclóricas, Dianas entradas, entradas. <risa> Banquet, buffet. Sí, cumpleaños eh, Empiezo a la suegra, acabo ya. de... Ay. Oye, se viene el cumpleaños de mi guaguita de piñatas, no, tiene que faltar. De no, mi guagua es grande, pero es mi guagua. O sea, ah, ya, ya. Igual, igual, ¿Ves? igual. Ah, por si acaso los matrimonios eh, cristianos, cristianos iguales estamos. ¡Qué lindo! ¿no? Elaboramos todo lo mismo que usted ha visto en el programa, pero sin grado alcohólico. Ya, es. porque es extensa lo que es la gastronomía en la coquelería, ah, en la coquelería, diré. Ya, así que ya nomás los movimientos... En la licuadora, 1, 2, 3, 4, 5, porque se mueve más rápido que yo. Ajá. Ya. Ahora sí, en una copa alta, vamos a ir agregando. ¡Guau! ¡Wow! Oye, color medio menta, más bien un verde. Ahora le vamos a dar un toquecito de jugo de naranja, que es una onza nada más, para que se vierta de un costado y no se vaya a mezclar a ver. vamos con la cucharilla con la cucharilla sí, son sí? técnicas no exactamente el Mira. tono de abajo va a ir cambiando ya oh verdad mi querida Maxi vean tiende a cambiar no se preocupen ya se va a ir asentando esto para darle un poquito más de brillo a la bebida que ustedes van a servirse esto es algo refrescante Ajá. porque con hielito y algo asintativo porque tiene grado alcohólico y además tiene un poquito eh, del sabor del Blue curazao ¿Y yo lo voy a probar? Lógico. Ay, gracias. Pero esta vez, por favor, sé. Ya. No, yo bueno. chaco la boca, le cuento. <risa> <risa> <risa> y es que yo, me, yo como <risa> le dije, ¿no ve? Ajá. Me he comido este, mi sandichito de chola. ¿Usted cree que yo no, no me he mucho. mi Por favor, mire no están haciendo nada. Y además, con lo que los fraternos, la, la, los expectantes te invitan también, está un poquito a veces el estómago, ¿no? Sí, sí. Y esto es muy bueno. Ustedes, querida familia, por favor, soplenme en estos momentos si están degustando algún oh. sabuchito ya, porque aquí Lidia me está haciendo antojar. Pero tenemos ahí las casaritas de la aquí en la zona sur, las cholas. Ah, Qué delicioso Otro Pero lugar donde ratito, también vamos. va a encontrar esos sanduichitos Poderosos y calientitos Es en el estado mayor Ahí también a mis dos caseritas Entonces, una vez terminando ya nos vamos a ir Nos vamos a ir por ahí Hoy. a visitar una vueltita Vamos a seguir disfrutando todavía De la entrada Porque esto va a estar durando hasta más de las 12. Previsto, Maxi porque así como nos dijo sí. Joaquín, se han aumentado dos fraternidades sí, más. Son exacto. 76 y es lo más hermoso. Exacto. Sí. Saludos a cada una de ellas, y a todos que están también en sintonía de su programa Fiesta Mayor. Momento deberían darle un consejo importante y vamos a hablar de las empresas bolivianas. Hablamos de EMAPA, porque lo nuestro hay que apoyarlo. Y hablamos de estos productos tan deliciosos que tiene esta empresa boliviana. Hablamos de productos nacionales de calidad a precio y peso justo. Pensando en tu bolsillo y en el de la familia boliviana.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 es de Droguería Inti Porque con salud todo es posible Ahí está ese consejo importante señores Saludos a todos y cada uno Miren, yo tengo un saludo junto a las imágenes queridos amigos Saludos a cada una de las personas que nos están mandando su mensaje de texto a nuestra línea de Whatsapp Saludos a la familia Apaza López, dice, desde Alto en Coma, aquí cerquita de la zona sur. Otro saludo especial a la familia Guillermo Gallardo Mamani, de la provincia Manco Capa. Saludos a la provincia oh. Manco Capa, que está en del departamento de La Paz. ¿Y ustedes tienen un saluditos? Así es, desde la ciudad de La Paz, la zona de gran poder. Saludos a la familia Tamayo Montaño abracitos a ellos por favor cuídense mucho hay otros saludillos desde Cochabamba a la familia Herrera Basualdo ahí el silpancho Cochabambino ya no se acuerda. ¿Sí, no? estamos el día de hoy muy gustosos también saludar a mis Bartolinas de la segunda sección provincia Mancocapa Tiquina. un abrazo a mi ejecutiva a la hermana Olga Flores y a toda su familia y directora en general. Exacto. Quiero permitirme de mandar otro cordial saludo hasta el Cobija, hasta el departamento de Cobija. Porque nos, nos le escribieron hoy en la entrada, nos felicidades por la fastuosa entrada, dice, por esta excelente transmisión. Gracias a todos nuestros hermanos allá en Cobija por estar también en sintonía de su programa Fiesta Mayor y haber, habernos seguido lo que es la mm, transmisión en honor al Señor Jesús del Gran Poder. Así es, quiero mandar saludillos a Brasil, por favor, a Brasil, a Brasil, a mi hermanito que está desde allá, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, un abracito a toda la familia, enviar saludos también a la Argentina. Ah, ¿Hasta dónde? ¿Hasta Buenos Aires? Hasta Buenos Aires, a ellos que está doña Patricita, que en el anterior cumpleaños, muchísimas felicidades, la familia Machicado que también es, se encuentra en allá. Un abrazo y Dios las bendiga. Bueno querido Maxicho, momento ahora sí de brindarle un especial, un pequeño resumen que hemos preparado de lo que se ha vivido hoy en la majestuosa entrada del Señor Jesús del Gran Poder, precisamente de las fraternidades que han participado y han dado su paso por las distintas calles de nuestra Olinda, La Paz. ¿Quieres saber más cómo hemos vivido esta fiesta, esta entrada? Hoy nos vamos con estas imágenes. Estamos observando en pantalla lo que es la danza de los caporales, una danza folclórica practicada en nuestro país, recreada y presentada al público por los hermanos Estrada Pacheco, que fusionaron diversas manifestaciones danzarinas del altiplano también con los países de Perú y Bolivia, entre ellas la danza de los negritos o el tundiki. también se inspiraron en el personaje del capataz de la Saya. estábamos aprisionados ¿no? con esta pandemia y ahora se ha dado eh, de que todas estas cosas todo, todo el señor de gran poder el señor de gran poder sabe lo que hace y gracias a él estamos aquí Estás viendo Fiesta Mayor Ya regresa Fiesta Mayor ¿Sabe bailar usted Salai, mi querido Macicho? Ah, ¿Se lo confieso? <risa> ¿Yo? No Creo que soy dos pies no. izquierdo véanme. Por más que he intentado aprenderlo no no, no puedo, mis no. respetos, me saco el sombrero Ay. por aquellas damitas y jóvenes y caballeros Realmente con cuánto entusiasmo zapatean, por eso dice rompe taquito Así es, así es, son caperuzos Ay. para sí. bailar, más que todas las damitas Imagínense, eh, dos horitas o cinco minutos bailar esos pasitos, la cintura cómo estará No solo la cintura no, oye, el talón del pie, tanto zapatear. Realmente, y bueno, este año la fraternidad Malcus Perdidos del Gran Poder entró con el ritmo de Salai, una, este, una de estas, esta danza más bien dicho, que ha revolucionado estos últimos años, y bueno, ha estado presente dentro de esta majestuosa entrada del señor Jesús del Gran Poder 2022 Lecta final de su programa Nos vamos a ir pero con consejos importantes Antes de la despedida Vamos a hablarle de MAPA Porque MAPA apoya a la industria boliviana Porque tenemos productos a precio y peso justo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 Sí, señores, ya que apoyar en lo, en los productos bolivianos y lo de este emapa y luego de este consejo también vamos a hablarle de todas las empresas, hablamos de Inti, porque Inti tiene un producto para usted que está bailando en Gran Poder ¡Resaca, Inti! ¡Fuerza, morenos! Ya llega la fiesta del Gran Poder junto a Resaca Vamos a bailar con devoción y vivir momentos inolvidables Comparte la alegría de un Gran Poder antiácido y analgésico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 realmente cuánta razón tiene con salud, todo es posible se la baila, se sí. comparte se vive, se disfruta así que así te lo dice se <risa> se ríe, se alegra bueno, uno está feliz también mi querido Maxicho, sus contactos, gran poder estar con sorpresas Max así es, le hemos vivido esas sorpresas el día de hoy la vamos a seguir viviendo estos porque días, todavía. claro y mañana, en la diana las danzas livianas igual van a lucir sus vestimentas, sí. están innovando, sí. hermoso, hermoso y muchísimas felicidades, debemos de sentirnos orgullosos de ser bolivianos porque tenemos derroche de folclore, derroche de cultura y mucha visión andina, gracias, por favor los contactos al 762 siete, ocho, setenta y siete. Las veinticuatro horas, horas. horas los siete días de la desperida semana. De manos, <ríe> pedida de manos, pedida de manos. Ya está reservada social. para el cumpleaños de mi, de mi hija también, sí. por favor. Zutuchas ¿Ya? Ya también, no hay problema, <ríe> estamos a disposición las veinticuatro horas, llame nomás, ya llame, llame. Ay, ya, qué ya, riquísimo, ya me dicen antojar <ríe> los aperitivos que imagino que realiza para quince, para estos las jovencitas, ¿no? Son aperitivos sí, sí, especiales. Sí, sí. No, la verdad, la verdad que sí, es según a la temática que cada uno. Estamos innovando, la verdad, en bebidas también, en decoraciones. Qué lindo, ¿no? Así que hay que, hay que ya adelantarse al tiempo y, y hay que innovar para este tipo de recepción. Más que todo, en los cabos de años igual ya el 27 estaremos. Eh, ya eh, innovando una nueva decoración, una nueva bebida en decoración, en Beast Drinks, en las frutas. ¡Ah, qué lindo! En frutas, y así que hay sorpresas, tenemos sorpresas, es lo de buenas. Maxicho, permítame agradecer a todo el equipo de Avia y a la televisión, a las diferentes áreas, desde el área técnica, operativa, a nuestros hermanos camarógrafos, sonidistas, a los presentadores, eh, a todos los productores, a las coordinadoras, desde la cabeza de la señora Amanda, a ah, todos nuestros eh, quienes conforman este medio de comunicación que ha hecho posible que hoy a través de las pantallas de Avia y a la televisión se haya mostrado una de las manifestaciones culturales más grandes que tiene nuestro departamento de la paz hablamos de la fiesta de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder que hoy se estrenó como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad así que para nosotros como medio de comunicación ha sido un orgullo sumarnos a la difusión de este acontecimiento social y haber acompañado, Maxicho, a lo largo de semanas atrás, aproximadamente desde hace un mes, toda la historia de lo que se ha vivido esta festividad con los microdocumentales que hemos presentado durante la programación del canal hemos aprendido mucho, hemos conocido más, hemos compartido con muchos protagonistas de esta festividad desde, los, desde, el, desde el padrecito, desde los pasantes, desde los prestes, los historiadores mucha gente que ha sido parte de esta historia de la festividad del señor Jesús de Gran Poder que ya muy prontito cumplirá una década 93 años de festividad desde sus inicios, desde sus primeras organizaciones y hoy por hoy, ¿quién iba a pensar, como le decían muchos folcloristas, que íbamos a ser patrimonio inmaterial de la moneda? Para nosotros como medio, un orgullo, ¿eh? Así es, así es, queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares, de todo corazón, saludillos. Sí, y felicidades a todos nuestros compañeros de trabajo, y allá al año será con más sorpresas de esta magistrosa entrada. Nos vamos con buena música, junto a las una de las bandas que ha causado sensación también dentro de la entrada, hablamos de la banda Proyección San Andrés, este grupo de jóvenes... Que prácticamente hacen de las suyas como espectáculo dentro de las fraternidades inglesas. Nos vamos con esta selección de caporales y con ellos le decimos buenas noches, cuídese mucho y será hasta el próximo sábado. Chau, familia, chau, machichos. Chau chau chau, chau, chau, chau, chau, queridos amigos, familia entera, brasil chao, chau. chau.